En 2020, nos retamos a crear un movimiento de jóvenes, a darle voz a cada joven en Panamá. Inspira, educa y cuida fueron las premisas que guiaron nuestro camino. Inspiración para motivarnos con historias y liberar nuestro poder para aportar en nuestro entorno. Educación para potenciar las herramientas que tenemos y crecer juntos. Y cuidado para mejorar la forma en las que nos construimos. Una iniciativa creada para jóvenes por jóvenes. Nos enseñó que no somos parte del futuro. Hoy tenemos claro que somos el presente. Y si te preguntas, ¿qué logramos juntos? Pues, logramos conectar a más de 7,800 personas con nuestro Youth Speak Podcast. Con temáticas de cuidado personal, historias inspiradoras y con la esencia de nuestro proyecto. Y también pudimos conectarnos con más de 10,000 asistentes a Youth Speak Forum en nuestros dos días de conferencia de cierre. Más de 70.500 panameños fueron parte de nuestros espacios virtuales en workshops, webinars y conversatorios en el formato YouthSpeak Live. 15 creadores de contenido construyeron y potenciaron una plataforma de jóvenes accionando y compartiendo sus experiencias que causaron un impacto en más de 50.000 panameños. Todo esto para finalmente entender que nuestro impacto no fueron solo las más de 135.000 personas que hoy forman parte de nuestra comunidad YouthSpeak, sino las más de mil acciones que cada uno de nosotros tiene el poder de realizar por Panamá y Latinoamérica. Eso creemos en YouthSpeak, que pasa algo especial cuando la juventud habla. Pero, ¿ahora que viene? Nos soñamos algo increíble y se quedó en nosotros una idea enorme para nuestra siguiente versión. Y ahí justamente está la clave, idea. Imagina, decide, empodera y actúa. Continuaremos con formatos como YouthSpeak Podcast y YouthSpeak Live para imaginar y empoderar juntos a la juventud panameña. Abriremos nuevas convocatorias para nuestro programa de creadores de contenido, para sumarse a nuestro equipo de embajadores, con quienes actuaremos por distintas problemáticas y ampliaremos nuestra gran comunidad. Decidimos ampliar nuestro impacto hacia las provincias panameñas, para así conocer historias, mostrar la belleza y talento de todo nuestro país con un nuevo formato llamado Youth Picture. Acompañaremos a cada joven desde el colegio, universidad e iniciando su vida laboral con programas que potenciarán sus habilidades y brindarán mayores oportunidades de educación y empleo con los programas de Youth Speak Grout, el festival de liderazgo, talento y acción joven más grande de Américas. Viene muy pronto, Youth Speak Fest. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo hago parte? ¿Qué hago para unirme? Si quieres enterarte de todo lo que viene y vivir desde el inicio de la experiencia Youth Speak, Inscríbete para ser parte de nuestra comunidad en este link. Y sigue nuestras redes sociales para enterarte de todo. Arroba Speak en Instagram, TikTok, LinkedIn y YouTube. O si quieres ser parte de nuestro equipo que construya YouthSpeak en todos sus formatos, entérate cómo puedes ser parte en este link. Y no nos cansamos de decir, somos jóvenes y creemos en los jóvenes, porque ideas increíbles nacen y crecen cuando la juventud actúa.